Tras la alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública luego del fallecimiento en el país de un niño de 4 años de edad procedente de Haití, diagnosticado con difteria, por lo que se ha dotado centros de salud para suministrar vacunas con miras a la prevención, el director provincial Duarte del Ministerio de Salud Pública explicó el grado de contagio del virus. Eh, precisamente es una enfermedad eh, producida por una bacteria, el Corinebacterium diphtheriae que su transmisión es fácil a través de la respiración, a través de la, de, la, de la tos y una persona que esté afectada por esta enfermedad, lógicamente se la puede transmitir a las demás personas al toser, al estornudar, al ponerse en contacto directa con otras personas. El funcionario instó a los ciudadanos a revisar el esquema de vacunación de las poblaciones más vulnerables. Es una, la preocupación es que es una enfermedad grave porque eh, afecta las vías respiratorias, la parte de la orofaringe, o sea, la boca y la faringe. Hay una capa grisácea, blanquecina grisácea, que obstruye eh, todo lo que es la vía respiratoria. Y los ganglios, esos ganglios que están alrededor ahí en el cuello, en la boca se van a alterar y además de eso pueden haber complicaciones cardíacas, producto también de la misma acción de las bacterias en cuanto a sus toxinas. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.